Hoy día vamos a dejar esto imprimiendo acá Y nos vamos a llevar esta mochilita Vamos a ir a pasear Hoy día va a ser un día de... Paseando por el bosque con este estúpido Algunas preguntas y respuestas se han hecho en este canal de YouTube Y a algunas personas les ha interesado así es que... Vamos por otro Y vamos a responder la primera pregunta que estoy... Callejón sin salida. Vamos a responder la primera pregunta que varias personas me han hecho últimamente Y es que, ¿por qué ahora tantos videos? ¿Y por qué antes tan pocos? Y esa pregunta tiene una respuesta simplemente en que Cada vez que siento que yo no estoy bien conmigo Prefiero frenar las cosas Y últimamente estuve bien mal conmigo Así es que frené las cosas de manera brutal Creo que llegué al... <ríe> Dije, si estamos en el hoyo, deja de cavar. Y empecé a buscar soluciones a mis propios problemas. En eso he aprendido muchísimo. He aprendido una visión de la vida que me tiene loco y estoy recién interiorizándola. Así es que eso aún no lo vamos a hablar. Es simplemente por el hecho de que siento que tengo que estar listo para poder contar una idea clara. Y no una mezcla de emociones y metáforas que va a entender solo la mitad. Así es que... Así es que se está poniendo a llover, pero no importa porque ya nos adaptamos a este clima. Ya, casi me mato, casi me boto el palo. ¿Tan maleta? ¿El qué? estoy pisando mal? ¿Qué va? También me han preguntado un montón. Me han preguntado qué pasó con Cross Mountain Y no ha pasado nada con los chicos de Cross Mountain, seguimos trabajando bien y felices el, No está el logo al final de los videos, pero porque simplifiqué un poco la pantalla final Pero los chiquillos están, así es que... Apañando con la piña Explícame cómo llegaste a esa posición Me han dicho muchas veces también Germán, te vi pasar por la calle y no me saludaste eh, Lo siento, pero no es contigo Me ha pasado muchas veces que paso en la rodita, por ejemplo Paso andando contento y feliz, si alguien me pega un grito y ese grito yo realmente... Probabilidades de escucharlo... Tengo pocas, porque voy a... 40, con el viento en la oreja, concentrado en lo que estoy haciendo... No me da. Y cuando he escuchado gritos, por lo general, si es que no voy apurado, si es que no voy a algún lado... O si es que no tengo exceso de cosas en la cabeza... Freno, conversamos, echamos la talla un rato compartimos un poco y sigo mi camino Eso es lo que pasa por lo general cuando escucho un grito de alguien que me llama A ver, la gente por algún motivo cuando estoy pasando me llama Otra cosa que me ha pasado que me han dicho algunos chicos Germán, te hablé... Hubo un chico que dijo Germán, te pregunté qué tal era mi bicicleta Y me dijiste que era mala Y parece que lo andaba retransmitiendo a todo el mundo Y claro, lo que pasa es que si me dicen Germán, quiero hacer downhill y mi bicicleta es esta y veis que un tanque de 20 kilos de fierro con unas suspensiones que son puros resorte, no podéis llegar y mentir, mentirle a un niño diciéndole que su bicicleta es perfecta para hacer downhill lo vaya a pasar bien con tu bicicleta, no es la mejor, pero úsala y cuando tengas la oportunidad sigue progresando y sigue avanzando eso diría yo que es honestidad brutal y constructiva pero hay niños que lo entienden como, ¡Oh! me dijo que mi bicicleta era mala no tengo por qué hacerme cargo de quedar bien con todo el mundo y creo que es algo que nadie jamás debería hacer Pasó esto de nuevo Creo que las personas tenemos que ser sinceros para decir las cosas en vez de andar dándonos tantas vueltas y eso se puede entender como algo hostil porque la gente está acostumbrada a que le, de, le disfracen las cosas que les decimos para que suenen bonitos hay veces que simplemente las cosas que decimos tienen que sonar como tienen que sonar. Y si después de exponer mi punto de vista van a estar hablando basura o van a estar odiando o van a estar en algún estado medio extraño de... Oh Germán, lo que hizo fue 100% contra mí y es una pésima persona por eso. Si lo quieres pensar así amigo mío, eres libre de hacerlo y yo no te voy a detener. En uno de los últimos vídeos me dijeron <ríe> unánimemente Germán, cambiaste el logo del canal Ese es el logo que hicimos, que descubrimos después de Rapanui, que es el círculo, que se respeta a todos por igual la cadena, que es la transferencia de energía y de conocimientos y la montaña, que es el respeto por la naturaleza así es que, así es que ese ha sido el logo de hace ya bastante tiempo y lo puse realmente porque dije, no se trata de, este proyecto no se trata de mí, no se trata de, del, del monigote que aparezca en el, en el logo del canal, se trata de tratar de generar un impacto positivo y eso estamos tratando de hacer y siento que ahora hay una motivación brutal porque me he hallado más conmigo mismo que nunca después de haber pasado por la miseria. En términos de crecimiento personal me sentí muy... Ya les conté al principio del video. ¿para que les voy a contar más? Yo quiero andar por acá, que mi mente dé vueltas. Este, algunos fanáticos de drones y observadores me dijeron Germán, te compraste el... estas cuestiones y yo dije si es que puedo ver en HD desde allá arriba, yo quiero ver en HD, así que me lo compré. Hace paleta que no vuelo, voy a salir para arriba, voy a salir para atrás. ¡Qué onda como se ve! ¿no? Uh. ¡Oh, que de esa masa? El otro día me di la lata de dejarlo volando lo mejor que podía y valió la pena con todo Uh, Eso estuvo fluido. Muy bien, nos salvamos. Vámonos. Uh, siempre me pasa. Recuerdo algunas preguntas también de cómo me ha tratado Temuco. <ríe> Temuco, es que Temuco fue la, fue la sumatoria de muchas cosas que pasaron porque nos fuimos de Santiago y nos fuimos temporalmente a, a Talagante y eso fue una mudanza. Y en Talagante creo que no alcanzamos a estar un mes salió el tema del trabajo de la Valentina para acá a Temuco al hacer su especialidad en anestesia esa fue otra mudanza más y... para quien se haya mudado alguna vez sabe que aparte de ser un cambio en el lugar donde estáis es un cambio en la gente, en tu rutina diaria, en... todo, es brutal, es... ya no estáis aquí, estáis aquí, arréglatelas tuvimos mucho de eso y a Temuco llegamos cuando estaba en plena cuarentena tuvimos que pedir salvoconducto para poder mudarnos a vivir en otra casa y el tema es que el periodo de adaptación fue muy lento porque no conocíamos a nadie no podíamos salir a conocer la zona estábamos en cuarentenados, atrapados y Temuco nos ha tratado brutal no fue fácil en un comienzo porque no es solo que los locales digan que fue uno de los inviernos más rudos que le haya tocado en hartos años Sino que en nuestra casa no llovía solo de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba. Si no, pregúntenle a mi amigo, míralo. Como algunos ya vieron en algunos videos muy placables. Una rayana y pa' para arriba. Entonces, para responder la pregunta, la Valentina ya está más apta a su pega, ya conoce a sus compañeros, una telaraña. Y yo he conocido por circunstancias de la vida a personas bacanes, de, de verdad que un grupo de gente con otra perspectiva de la vida, otra manera de hacer las cosas que se parece mucho a lo que yo quiero, o me he dado cuenta que en el fondo ellos también quieren lo que yo quiero, entonces vamos, vamos remando para el mismo lado y hablando de la pandemia, es, es, no es un trauma como ir a la guerra pero es un trauma al fin y al cabo porque te privan de abrazar a tus seres queridos de salir a recorrer tranquilo es un cambio de vida radical y todos esos cambios de vida radicales producen trauma Y me ha tocado verlo en muchos amigos, así es que era un tema que quería tocar hace mucho tiempo en el canal. Porque me pasó y he visto amigos que me dicen No, o sabéis es que me siento medio raro, estoy medio acuático, y no estoy al 100%, no sé qué me pasa. Y eso de un ser humano eh, ignorando totalmente ¿Qué es lo que le está diciendo el cuerpo? Al final cuando empezáis a sentirte así, como que todo está difícil, como que todo es, es complejo, es cuando estáis de alguna manera cerrado a, a tus pensamientos. Y si me lo preguntan a mí, la mente está, puede estar muy desconectada del cuerpo. Se puso a llover de nuevo, ya no me importa. Mientras menos escucha la mente al cuerpo, más problemas vaya a tener de salud, de todas las enfermedades modernas que tenemos ahora que antes no las teníamos y algo que le he recomendado a algunos amigos hacer, que yo hice y me sirvió un montón fue... me por acá abajo empezar a dejar de nombrar las no emociones como el no estoy al 100% o, me, o algo me pasa y empezar a decir, bueno, sabéis qué? estoy triste y darte unos segundos para permitirte estar triste, porque muchas veces decimos Ay oh, no, es que hay mucha gente que puede estar peor que yo. Eso pensándolo suena totalmente racional porque decís, pucha, hay gente que lo está pasando peor que yo. Yo no me debería sentir mal. Y así le ha pasado amigos y cercanos. Pero el cuerpo humano no reconoce eh, de clases sociales, ni de religión, ni de dónde ir, ni de dónde vengáis, ni de dónde estáis. El cuerpo humano reacciona ante los estímulos de las cosas que te rodean. Por ejemplo, este trauma del coronavirus. Entonces, si tú no estáis escuchando a tu cuerpo, en algún minuto vais a ser.. y las cosas no van a salir bien. Y si tú queréis realmente ayudar a esa otra gente, no empaticís sintiéndote mal también porque te vas a sentir mal, sino que arregla las cosas que tengáis pendientes contigo mismo y trata de hacer algo al respecto para ayudar a alguien más. Hay otras cosas que yo he aprendido totalmente gratis en internet, va a ser más preciso en YouTube, y me han cambiado la vida y digo, si es que esto yo lo descubrí gratis, y me está haciendo este clic en el cerebro y me estoy sintiendo mejor, ¿cómo no se lo voy a compartir a más gente? La primera persona a la que se lo compartí fue a mi familia. Y me dicen, wow, ¿sabes qué? Es como obvio, se sabe, pero puta que hace sentido que te lo digan. Como el que no te martiricís de estar deprimido, si en realidad deprimido vaya a servir menos para ayudar a quienes mismos te dan la sensación de estar deprimido, es un círculo vicioso demasiado estúpido. Así es que eso, si están mal o estuvieron mal como yo estoy, como yo estuve, para pararse un rato y tener esos momentos que tú te estáis diciendo hoy, pero no estoy siendo productivo, no, de repente vale la pena parar, decidir no ser productivo, pero decidir también escuchar qué es lo que te está diciendo el cuerpo esos son mis 50 cent. Cacha dónde te enredaste y si les puedo contar algo más que creo que vale la pena es que tenemos la percepción está empezando a llover de nuevo, no están cayendo las gotas del árbol tenemos la percepción de que cuando una persona está deprimida o en sus momentos bajos esa persona está enferma o tiene algún problema en su mente o se le desconectó un cable y, y está mal y nadie puede hacer nada por ella esa weá es mentira la depresión es un signo de tu cuerpo que te está diciendo, well, hay algo que estáis haciendo mal y que debería y probablemente cambiarlo. El tema es que cuando estáis deprimidos no queréis saber de esa cosas, porque estáis deprimidos y no queréis saber de nada y no queréis que nadie te ayude y tú mismo te alejáis de tus amigos porque decís, estoy mal, tengo que arreglármela solo, yo soy fuerte. Yo hubo un día que no me quise levantar de la cama y no me refiero a cinco minutos más y me levanto, me refiero a no sé si me quiero levantar de la cama hoy día. Eso, eso es una persona sin motivación. Y cuando me di cuenta que esa cosa, ese pensamiento había pasado por mi cabeza, dije, no, yo tengo un ser querido que ha pasado por esto y todavía no ha estado bien. Yo tengo que empezar a averiguar ahora mismo de depresión y ansiedad porque no me explicaba por qué me sentía tan mal. Si al final tengo un canal de YouTube, eh, la gente dice que soy famoso, tengo mis ingresos que me sostienen, en el fondo tengo todo lo que las personas creen que es lo que es necesario para ser feliz. Y estaba deprimido por loco, estaba para la patada. Y dije, ya ok, no estoy en la mía, no voy a estar haciendo videos porque no quiero presionar y no hago videos cuando estoy bien, ahora último he estado bacán y he estado haciendo videos como loco. Pero también quiero hablarle a ustedes de la parte fea del, del, del lado. La gente piensa que por ser youtuber y por ser famoso, vaya... Famoso, esa no me acostumbró nunca. Vaya a ser feliz y no. Una frase muy bacán que escuché hace poco. Es que los problemas del ser, no, los vacíos del ser no se llenan con el tener. Si es que alguien no entiende esa cuestión, dice que por muchas weas que te comprí... Ni una guata a comprar la felicidad, esa cuestión parte de ti. Entonces yo estaba ahí deprimido y lo primero que hice fue, ok, tengo que aprender de esta guata. Me puse a averiguar de depresión y ansiedad en YouTube y llegué a unos videos brutales que también lo primero que hice fue compartirlos con mi familia para, para ver que no estuviera loco y rayado de que estoy viendo cosas donde no las hay. Y me decían, bueno, está interesante la guata, así que fácilmente puedes mejorar tu calidad de vida del día a día. Por ejemplo, sacando las piñas de un circuito que encontraste. Lo intenté todo, me repetía las frases más positivas que digo en el canal todo el rato y nada me servía. Hasta que empecé a entender cómo funcionaba el ser humano. El ser humano necesita que tenga. Ay, yo ya me fui la palabra uh. Esto no me lo sé de memoria y son cosas que estoy aprendiendo, pero. El ser humano, para sentirse contento y realizado, tiene que sentirse seguro. Tiene que sentirse que es valorado, tiene que sentir, no me las sé todas, insisto. Tiene que sentir emoción del desafío, tiene que tener sentido de que lo que está haciendo está contribuyendo a algo más y más grande que él mismo, no simplemente su bienestar económico. Y eso me está cansando el brazo. Y así sigue la lista de, de cosas que he estado mirando, absorbiendo y las cosas que a fin de cuentas me lograron sacar de mi depresión dos semanas sin video está lo mismo, ya cuatro semanas, tírate algún número lejos, pero no te preocupes de esta cuestión arréglate tú mismo ya por temas más triviales algo que se me ocurra, porque en verdad no traje ni una pregunta ni, ni una respuesta que creo que quería hablar esto nomás ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar acá en Temuco con la Valentina? y la realidad es que esa respuesta así simple y concisa son probablemente nueve años 9 nueve años, es eh, una locura de tiempo, pero la Valentina está cumpliendo sus sueños, así que yo la voy a estar apoyando acá, quizás rendemos acá donde estamos un año más y después nos movamos para algún otro lado, ojalá un lugar mejor. Un solcito, ¿eh? cachate como salió. Un último tema que me encantaría tocar si me lo permiten, porque ellos han sido demasiado compresivos, comprensivos, comprensivos, comprensivos conmigo. Eh, un saludo gigante y un abrazo eterno a todos mis patrones que han estado ahí conmigo en las buenas y en las malas. Ese es un tema que me impresiona de Patreon, pero he empezado a entender eh, por qué ocurre. Y es que a Patreon no va a llegar a apoyarme un hater. A Patreon no va a llegar a apoyarme una persona que piense distinto a mí en torno a lo que son mis valores y mi toma de decisiones con respecto a las cosas. Cuando empecé me acuerdo que decía me van a exigir cosas y me van a pedir, weá. nada más alejado de la realidad en mi, mi mente estaba creando las trabas pero la realidad me mostró de que hay gente bacán por todos lados y a todos ellos chiquillos les agradezco un montón ha sido increíble la experiencia, ha sido bacán compartir con ustedes y de verdad, de corazón, muchas muchas gracias de hecho, a los chicos del Patreon que cuesta 20 dólares mensuales que era el de filosofía de vida les dije, chicos, bacán que me apoyen acá en este nivel, pero seamos bien sinceros, no hemos hablado nada de esta web. Y yo me siento mal, porque siento que es un contenido que yo he aprendido buscándomela, pero siempre se me ha regalado. Ya sé que yo lo haya buscado en YouTube o que alguien me haya dicho algo. Y no está funcionando, así es que el contenido que vamos a poner aquí, en el nivel más alto de Patreon, lo vamos a empezar a discutir acá y lo vamos a empezar a regalar en YouTube y aparentemente en eso se ha transformado un poco este pregunta y respuestas <risa> las cosas se desvirtúan rápidamente en este canal de YouTube así es que ahora ya voy camino de vuelta para la casa porque pueden creer que mi brazo de derecho está trancado en esa posición ya ni siquiera siento dolor ni fatiga Voy a mover con el celular acá se acaba la toma me tengo que cortar el bigote man. Entonces mi graso en verdad está trancado ahí. Sobre cómo ha estado el pantano me lo han preguntado también un montón. Este portoncito se ha portado bien, pero recuerdo que el día que peor estuve acá, <risa> el más deprimido de todo, esa bisagra colapsó. pero tengo una foto, así es que se la puedo mostrar. El gap de arriba le está creciendo pasto porque no, no lo hemos trabajado nada. Este step up Está pendiente. Finalmente todo esto estuvo parado porque no paraba de correr agua. Si no mal recuerdan, allá teníamos una cascada. Ya, esto es una cascada. El ripio ha aguantado bien, aunque fue una capa bastante pequeña. Acá era un poco más, acá fue donde botó el camión. Pero está aguantando lo suficiente. El bosquecito casi ni lo hemos tocado. Eh, ya estamos en la última lluvia y recién está dejando de drenar agua el cerro. Cayó un poco de agua ayer, así es que el techo de la bodega eh, dejó esa posita Hablando de la bodega, sigue ahí. <ríe> tiene, este, tiene un panel acá un poco inflado, pero no es tanto tampoco. Mucho tiempo ha pasado sin que terminemos esta bodega, así es que algo tiene que ocurrir. Esta zanja que iba funcionando. Aquí drenaba y acá no podíamos pasar de un lado al otro porque había un hoyo gigante. Ahora todo se apretó y tiré esta roca, así que cada vez que sale agua, si no es excesiva, drena por acá abajo y se va para allá. La estación de lavado se convirtió en nuestra pasada de auto, así es que la camioneta la tengo estacionada aquí ahora. El patio lo emparejé un poco y está creciendo pastito ya, pero me encantaría dejarlo un poquito más bonito. Ahí va una zanja que era la que sacaba el agua de, de ese humedal de ahí. Allá abajo no planeo hacer nada porque se llena de agua todo el rato. Esta tapa se me voló con el viento y <ríe> la tengo que arreglar. Aquí tapé el hoyo brutal que había. Aquí ya se puede pisar, así es que está bacán. Por acá venía el otro drenaje y acá hay agua, pero esto ya es como agua del pozo. No puedo creer que esté caminando acá, no me había subido todavía. Y el agua sale por ahí y debe ir bajando para allá, aunque no veo que... <risa> Acá hay agua, pero acá como que ya no hay agua, está a nivel del pozo nomás, está seco para allá. Esas tablitas las secamos, cada vez que llueve se mojan, pero las secamos <ríe> en algún minuto. Que el teguito. <ríe> esto también se secó, acá salía una vertiente brutal. Yo creo que esas plantas nos están diciendo que hay un... Aquí atrás está todo bien, así es que esa es la situación actual, si es que queremos empezar a construir saltitos por esta línea de acá. Podríamos, ya no es de mis preferencias, pero... pero quizás en algún momento. Y la maquinita se ha portado bien. Se le salió todo el barro, pero más que nada porque se secó. El balde sigue ahí, las puntas también. No ha tenido fuga de hidráulica, lo cual me tiene muy contento. El motor está andando todo perfecto. Y esperemos que siga así, porque sería una lata que haya empezado el tiempo bueno y que no podamos ocupar esta cosa. Pero no. No hay que llamarlo lo negativo, hay que llamarlo positivo y decir funcionará hasta el fin de los días. Y esto que dejamos imprimiendo, oh, va bien. Tiene un poco de stringing que esos cables que deseen, pero. La forma va quedando bien. Esta es una montura de, de este mismo estilo, pero en vez de ser para una GoPro 5 o una GoPro 7, es para una sesión va a ir ahí metida así. creo que eso es todo por el video de hoy así bien, bien todo bien resumido pero considero que bien no voy a terminar este video como los clásicos simplemente quiero decirles que si es que algo de lo que dije les hizo sentido Traten de aplicarlo al día a día, probablemente se vayan a sentir mejor y si se sienten mejor, puedan ayudar a alguien más. Mi esperanza está en eso. Si con un simple video puedo lograr que alguien haya resolvido alguno de sus problemas, me no doy por pagado. Así es que eso es todo por el video hoy. nos vemos en el sal.